La despenalización del aborto ha sido una constante demanda del movimiento feminista en México. Aunque en la capital del país haya despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación, no fue sino hasta 12 años después cuando se despenalizó en el estado de Oaxaca en septiembre de 2019. Desde esa fecha se sumaron otros estados a la despenalización bajo diversas reformas y leyes, como ocurrió en Hidalgo, Veracruz, Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa, Colima y Guerrero. En septiembre de 2021, en un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo. El fallo no representó una obligación para los estados que aún no legislan al respecto pero sí estableció un precedente para que las legislaciones estatales consideren inconstitucional la criminalización del aborto y abogen para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A pesar de que son minoría los estados de México que buscan garantizar el derecho de las mujeres a decidir, el hecho de que profesionales de la salud como la Red Salvemos Miles de Vidas se sumen a visibilizar la importancia de generar iniciativas apropiadas integrales para salvaguardar la vida de personas gestantes hace prever un futuro positivo en materia de la salud en México